de hoy vamos a hablar sobre la infertilidad tanto femenina como la masculina y estamos para ello con el doctor eh, ginecólogo el doctor Julio Díaz Pinillos para poder eh, hablar sobre los nuevos tratamientos y sobre las estadísticas que a pesar de la importancia el gobierno eh, no toma la sanidad que corresponde. Doctor eh, Díaz-Pinillos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, días, pilar ¿cómo estás? Efectivamente, como tú has dicho al inicio, es un tema de pareja, Ajá. tanto masculino como femenino. Porque cierto. las cifras lo señalan, el 40% eh, de problema recae en el hombre. Totalmente de acuerdo, sí, es cierto. O sea, Por eso cuando viene a la consulta siempre se, se, se dice que venga la pareja, ¿no? Porque siempre viene la mujer, le hacemos estudios a la mujer operamos, al operamos, estudio de ovulación, y el, el varón está como un poco así, digamos, este relegado. Pero actualmente ya son conscientes, o sea, ya vienen. Ya, ya vienen y ya son conscientes que requieren un, un diagnóstico para hacer un tratamiento. Entonces son responsables el 40% del problema de fertilidad, ¿no? Claro, la pareja es consciente, pero lo que justamente comentábamos al inicio de la entrevista, eh, el Estado como tal, eh, todavía no asume la responsabilidad porque a pesar de las cifras, a pesar de las estadísticas eh, de los últimos eh, tiempos, aún para él no es un problema de salud pública es cierto, hay que considerar que actualmente se dice que por lo menos un 18 a 20% de las parejas en edad reproductiva, ¿Qué hay que hay decir más o menos hablando de, en Perú, de 2 millones de personas uh -huh. que tienen problemas de fertilidad ¿no? entonces es un, un tema bastante grande no y, y tratamientos de fertilidad se hacen por lo que, lo que da resultados realmente es la fecundación invita actualmente no es lo que mejor resultado da y lo que da la verdadera chance de tener un, un hijo ¿no? entonces este, es cierto, los eh, hospitales públicos no cuentan con servicios hay hospitales que tienen ¿no? o sea, servicios como la Maternidad de Lima, tiene este, los hospitales de de salud, pero está muy limitado aún, ¿no? Casi todos lo hacemos en práctica privada entonces hay que tenemos que luchar por eso, por el acceso a las parejas al tratamiento, ¿no? Claro, porque eso es lo que se decía al inicio, sobre todo, bueno, sí. han pasado muchos años, eh, se han ido perfeccionando los tratamientos, los procedimientos las técnicas, ¿y, y cuál es la, la última que ha resultado más efectiva, de acuerdo a la experiencia que usted tiene? actualmente este, hay un tema que es importantísimo, uh -huh. que antes decíamos que la causa de infertilidad era problema de trompas de problemas de, de esperma y actualmente la mayor causa es la edad materna avanzada, que sí que la maternidad ha sido postergada. Claro, la postergan porque bueno uno eh, opta pues por la realización profesional entonces, lo, que, lo que es este, los cambios sociales se dan y es o natural o porque digamos. simplemente lo quieren así, sí. ¿no? Pero el reloj biológico no, no perdona, entonces así la mujer es. tiene un reloj biológico como el hombre también, ¿no? pero este eso se, se posterga, entonces cuando ya la mujer o la pareja llega con una a cierta edad, por encima de los 30, 35 años ya sus chances de fertilidad son mínimas ¿Cuánto se reduce le, el chance de fertilidad a esa edad? Entre 30 y 35 años, por, decir, ejemplo? por ejemplo este, de, que son bastante jóvenes de, ¿no? de, de un 80% que tiene cuando tienes 20, 25 años, Ajá. bajas a un 20, 25 hasta 10 después ciento. Después de los 40 años es 10 por ciento cada, cada intento, ¿no? Entonces... O sea, para una mujer después de los 40 años la única forma de o casi una de las únicas formas de, de quedar embarazada es a través de un tratamiento. Sí, con, siempre con un poco un, un, un, un tratamiento que ayude a la parte hormonal, la parte física, la parte emotiva. No es un tratamiento este multidisciplinario. Digamos, y ¿no? ahora eh, se habla mucho de los congelami del congelamiento de óvulos. Una maravilla. Una maravilla, realmente, porque yo, yo pienso que la, le, le da a la mujer la verdadera libertad. Porque antes, cuando no puedes congelar el óvulo, necesitaba la pareja y congelar el embrión. Uh -huh. Pues si la mujer está sola y no tiene pareja, entonces iba al médico y diagnosticaba que tiene miomas, y decía, tienes que casarte, wey. eso es muy difícil, eh, <risa> <risa> o sea, es fácil decirlo, pero la realidad es otra. Entonces ahora la mujer puede ir a partir de los 30 años a congelar sus óvulos, y una vez que tiene el óvulo congelado, ella decide cuándo, Quiere ser madre, ¿no? Es una verdadera libertad para la mujer realmente, ¿no? Ahora, estaba revisando un poco la, la información sobre las causas, bueno, de la infertilidad. Están las orgánicas, las congénitas, el estilo de vida, pero también eh, había un último eh, punto eh, de la contaminación eh, del tema ambiental. Sí, sin duda. Actualmente este, el estilo de vida, este, la alimentación es muy importante, el sedentarismo, todas esas cosas que, que no, van, no van a favor del bienestar de, la, de, de la persona. Entonces por eso hay que manejar mucho eso realmente y conforme a más a la edad, primero que disminuye la calé de óvulo, óvulos, primero por la edad y segundo porque está más expuesta a contaminantes. Uh -huh. Entonces, todos los tóxicos, tanto ya sea por alimentación, ya sea por el medio ambiente. Entonces, todo eso ayuda, altera la calidad de los óvulos. Bueno, tenemos que ir o cerrando la, la entrevista. Eh, puede sí. aprovechar esa última pregunta para poder dirigirse a nuestras televidentes, para ver sí. qué es lo que debe hacer. Sí, lo que hay que hacer realmente cuando quieres es un tratamiento de fertilidad es... Buscar una, un centro especializado, hacer un buen diagnóstico, y como un diagnóstico hacer tratamiento, realmente. Uh -huh. En la actualidad no hay cómo no lograr el embarazo. Hay que ser persistentes, insistir y creer realmente en el tratamiento. Doctor Díaz Pinillos, muchísimas gracias por gracias, haber Pilar, estado con nosotros. Lamentablemente eh, no es que el tiempo nos ganó, sino que tenemos una emergencia. Sabemos, y por eso sí, sí. que tenemos una alerta informativa. Muchísimas gracias. A ti, Pilar. Gracias.